Hola, ¿qué tal? Hello, hi, bonio, salio, sayonara. Hola, ¿qué tal? Hello, hi, bonio, salio, sayonara. Hola, ¿qué tal? Hello, hi, bonio, salio, sayonara. ¿Qué? No, tú no eres el protagonista aquí. Okay, no. Hola, ¿qué tal? Hello, hi, bonio, salio, sayonara. Aviso importante. Cuanto más suscriptores tenga, habrán más secciones para el canal. Así que suscríbanse para poder hacer más cosas para entretenerlos y darles muchos aprendizajes. Gracias por su ayuda y comprensión. Hola qué tal, hello hi bonjour a sayonara. Hola qué tal, hello hi bonjour a sayonara. Hola qué tal, hello hi bonjour a sayonara. Hola qué tal, hello hi bon a sayonara. Hola qué tal, hello hi <ríe> <ríe> Ay, lo siento. Ahora sí. Hola qué tal, hello Hola qué tal, hello hola que tal, hola chicos hola que tal, hola chicos hola que tal, hola tal, hola que hola qué tal, hola bueno, ¿tunias? -tunias. Como accurate, como como que puedan, hola que tal, hola qué tal, hola que tal, hola hola que tal, hola que tal, hola hola que hola tal, Sayonara Hola que tal, hello Sayonara Hola qué tal, hello hi muy salud Sayonara Hola qué tal hello hi buenos Sayonara Hola qué tal hello hi muy Sayonara Hola qué tal hello hi Sayonara Hola que tal, hello, hi yo hello, sayonara. Hola chicos, bienvenidos a The gamers Squad. Hola qué tal? hello, hello, Buenos hello, sayonara. Hola qué tal? hello, hi boy, Hola, ¿qué tal? hello, hello, sayonara. hello, hello, hello, hello, puedo decir? la verdad estoy muy agradecido porque gracias a ustedes llegamos hasta aquí, hasta donde estamos y el objetivo es llegar mucho más allá gracias por este aniversario un año del canal y espero disfruten este canal como puedan de verdad estoy muy agradecido con ustedes chicos nos vemos